Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito, enviándonos un super saludo. Ahí donde me estáis viendo o escuchando, espero que estéis genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis hacer una página de enlaces para Instagram o lo que quieras. Como sabéis, hay muchas páginas que nos dan la facilidad de poner una pequeña bio nuestra que podemos poner en Instagram sobre todo porque no nos deja poner enlaces. Entonces ponemos esa página que es una micro página, y dentro ponemos los enlaces que nosotros queremos poner. El problema es que esas webs, aunque son gratuitas para nosotros, están desviando nuestro tráfico. ¿Por qué lo desvían? Porque ellos tienen dentro mmm, códigos, tienen pixeles y tienen sobre todo la propiedad de ese dominio que estamos utilizando. Y cuando ellos digan que se acabó, pues se acabó. O cuando digan que tenemos que pagar, pues tenemos que pagar. Para eso hay opciones y una de ellas es hacer nuestra propia página de enlaces en el dominio que nosotros queramos. Y te voy a mostrar hoy cómo puedes hacerla súper fácil y súper bonita. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a suscribirte, a que compartas este canal con tus amigos, a que aprendáis juntos porque es la mejor manera de aprender y de poner en marcha todo lo que vamos a ver en nuestro canal. Hoy es un video más o menos lúdico, aunque sí que nos va a servir para todas nuestras promociones que queramos hacer en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en todos estos tipos de sitios que no nos dejan poner enlaces directos, podemos hacerlo de esta manera. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto. Mirar, hay herramientas como esta, Linktree, que nos dejan hacer enlaces en una micropágina, Son bonitas, es ¿verdad? Son muy bonitas. Eh, son gratis dice get started, started, es decir solo por entrada si si queremos más cositas pues es, es de pago, ¿vale? Nos deja usar username único, no podemos no podemos variarlo ni modificarlo ni nada una vez que lo tenemos se acabó para siempre, ¿veis? Y esto es lo que nos deja hacer poner los enlaces que queramos, modificarlos es una ventaja muy grande podemos modificar nuestros enlaces cuando nosotros queramos y sin problemas, ¿Ves? link anywhere muy sencillo, muy fácil, no es la única que hay, hay más, yo tengo aquí alguna cuenta que hice de pruebas, ¿veis? es esta, para, lo utilicé para diferentes cosas, visitar nuestro sitio, bla, bla, bla, y ahí se ve, y luego es esta, no es la única, y es hay muchas más, pues ahí está, una imagen, Make Money Free, y esto, se acabó, luego tenemos esta otra, que se llama Lean Bio. ¿veis? Lean Bio? es otra, Hacemos también los links para Instagram o lo que sea. Y también es este modelito. Hice exactamente lo mismo para que veáis que es muy fácil hacerlas. Todas nos ponen esto, LinkBayo. Y la otra nos pone Linktree. Y no podemos modificar cosas ni podemos hacer muchas más cosas. ¿vale? Pero en nuestros propios dominios nosotros podemos hacer lo que queramos. ¿vale? Para eso yo voy a usar... Mi herramienta SystemIO y en SystemIO yo he hecho ya una que se llama Bienvenidos. Os la voy a mostrar. ¿Veis? Es esta. Es básicamente lo mismo. Una micropágina que puede ser tan bonita o tan fea como vosotros queráis hacerla. Y es muy, muy sencillo hacerla. Me voy aquí. aquí. Voy a, a darle a crear un nuevo step aquí mismo. Y vamos a poner Link Bio. Para que veáis que es muy sencillo. Link Bio. Eh, tipo, y vamos a poner el tipo una página en blanco y la guardo. Y aquí no voy a usar ninguna plantilla porque yo quiero una página en blanco, entonces simplemente voy a elegir una aleatoria, esta por ejemplo, y luego la voy a eliminar. Voy a eliminar todo lo que hay ahí. Lo voy a editar, lo voy a quitar todo, lo voy a eliminar todo. No quiero nada más desde aquí, fuera. Y esto, en Settings, eh, la, la página que tiene esta, fuera, no quiero nada. Y ya la tengo en blanco, ya tengo una página en blanco lista para trabajar. vale Lo primero que voy a hacer es elegir qué modelito quiero, ya que existen modelos previos. Pues mira, esta, por ejemplo, está bien, me gusta, es muy limpia, muy bonita, muy atractiva. Así que voy a elegir este modelito y lo voy a copiar. Este también está bonito. Cualquiera de ellos es bonito. Este tiene un circulito. esta tiene otro circulito. Se lo voy a poner aquí. Aquí. Y voy a empezar con una imagen. Simplemente doy clic. Y ya se pone. Voy a seleccionar el archivo de mis imágenes. Y voy a poner mi logotipo. Vosotros podéis poner lo que queráis. Aquí está mi logotipo. Lo inserto. Ahí está. Lo voy a hacer chiquitito. Desde aquí. ¿Veis? Esto lo podemos hacer chiquitito desde aquí. Como es para móviles está pensado para móviles lo voy a dejar a 150 a 130 a 130 así chiquitito y luego voy a poner los enlaces voy a elegir por ejemplo esto que está a mí me gusta mucho esta página voy a usar una herramienta que se llama color sila con color sila yo puedo ver los colores que están utilizando en cada página voy a dar clic a color sila y en color sila Fíjate que me voy moviendo y esto va cambiando. ¿Ves? Va cambiando. Y me dice que el color es blanco. 255, 255, 255, aquí. O FFFF. Si me muevo aquí, por ejemplo, ha cambiado. Fíjate cómo cambia esto de aquí. Y aquí ha cambiado. Este color, pues como es blanco, yo ya tengo la página en blanco aquí. A la página, a esta página. Me voy a ir a Settings. Y en la página voy a buscar el color. Color de links. Color de enlace. Background color background Y me dice que es blanco. Entonces lo cojo en blanco. Y ya está. Eso es todo. ¿eh? Ya está blanca. Luego voy a poner esto. Y aquí yo lo que quiero es saber qué fuentes se está utilizando. Porque las fuentes son bonitas. Entonces le doy con el botón derecho. Inspeccionar. Y aquí abajo me va a poner la fuente que está utilizando. Aquí la tenemos. Roboto Sans Serif. Entonces me voy aquí y voy a poner un texto, me quito de las páginas, pongo un texto este texto por ejemplo y aquí voy a empezar a modificar el texto es roboto, entonces aquí donde dice tipografía voy a elegir google fonts y en google fonts voy a buscar roboto roboto y en roboto ves que viene roboto, roboto Condensed mono slab, yo creo que es el Condensed ahí está, mira lo que bonito y el tamaño de la fuente, pues yo lo no puedo hacer tan grande o tan pequeño como yo quiera. Como es para móvil, lo vamos a dejar ahí. Y luego vienen los colores. El color del texto. Clic. Y el color del texto me dice que es... En esta que me ha gustado a mí. Tú puedes poner el que quieras. Este. Lo voy a copiar. Me voy aquí al editor. Lo voy a pegar aquí. Fuera. Pego. Y ya está. Y ya ha cambiado el color del texto. Es casi negro, pero no es negro. Ya lo tenemos ahí. Y en el título, aquí yo voy a poner mis, mis favoritos o lo que tú quieras. Vamos a poner nosotros en mi caso. Encuéntrame aquí. La primera coma es encuéntrame aquí. ¿Sí? Por ejemplo. Y ya vamos a poner todo lo demás. ¿vale? Muy bien, ya lo tenemos. Ya está, perfecto. Y vamos a empezar a trabajar con esto. Es que es muy sencillito. Esta, por ejemplo, vamos a poner un botón. Aquí busco los botones. Es simplemente dar un clic, botón. ¿Ves? Y este botón yo lo voy a poner a todo lo largo que sea. Puedo ponerlo yo a mi gusto con esta parte, donde dice fluido. Full width. Completo. ¿Ves? Y ya está. Completo. Le puedo poner estas esquinas tan redondeadas como yo quiera ves en las corners puedo ponerle todas las que yo quiera y está muy redondeado vamos a ponerle por ejemplo a 10 cada una ves si se van redondeando ya está el color lo voy a cambiar el color lo voy a ya sea con el piccala ves aquí y ya lo copio sin más y me voy a modificarlo aquí al color aquí, me pongo el que me acabo de copiar ahí, ya está súper fácil, y me voy al texto y el texto ya sé que es roboto y ya sé cuál es el color entonces me voy aquí, y este texto lo pongo en el color que teníamos antes, y ya se me olvidó cuál era el 2121F1 lo copio lo pego aquí, es ese. Y, y, y, y, además, cambio la fuente a Roboto. Google Fonts, Roboto. Y hemos dicho que era Roboto Condensed. Míralo, qué bonito. Y yo pongo el texto que quiera, donde dice clic aquí. Pongo, por ejemplo, para seguir con esto. Bueno, esto no lo voy a poner porque era para otra cosa. Y, por ejemplo, puedo poner. Eh, el mejor curso de CPA, por ejemplo, vale. Y el enlace me voy a ir aquí arriba donde dice que es lo que quiero hacer. Le voy a poner Open URL y voy a poner el enlace. Vamos a poner Google.com, por ejemplo, porque le pongo Google.com porque tengo que buscar el enlace y ya está. Eso es todo. Simplemente esta luego la duplico clap, clap, clap, las veces que yo quiera. Cambio el texto y cambio el enlace. Muy sencillito. Y quiero ver cómo se ve en mobile. ¿Ves? Aquí está el de ordenador y aquí está en móviles. Ahí está. Mira qué bonita es. Súper fácil. <ríe> Sin problemas. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo el poder de este dominio. Y cuando yo quiera modificar estos enlaces, pues yo los puedo modificar a mi gusto. Entro a mi dominio y los cambio cuando yo quiera, como yo quiera. Y si quiero ponerle más cosas abajo, puedo hacerlo. Por ejemplo, en este tipo de. De páginas, si queréis ponerle más cosas, tenéis que pagar. ¿Ves? Login, Are you an agency? Vamos a dar clic. Miren las características. URLs personalizadas. De pago. Ilimitados links. Está bien. Elegante y perfecto. Las plantillas son las que ellos nos dan gratis. Y si queremos más, hay que pagar. Esto, estas las... Las cosas que son pro, las cosas que nos pueden interesar, son de pago. Entonces, bueno, pues mira, pricing. Ahí está. Random URL, no nos deja personalizarla. Los links que queramos y no tiene costos extras. Pero si queremos un enlace personalizado, empezamos a pagar. Si queremos cambiar los enlaces con temporalidad, tenemos que pagar. Y así, como veis, son de pago. Otra cosa que no ponen aquí es que van Enlazados a un único perfil de Instagram. Eso no lo ponen. Pero si tú quieres tener muchísimas cuentas. Ves por mes y por cuenta. Una vez por cuenta. Y una vez por cuenta. Si tú quieres tener 10 cuentas. Pues pagas esto 10 veces. 10 veces. 10 veces. Es muy distinto a tener tu propia herramienta. Y hacerlo tú completamente a tu gusto. Sin problemas. Bueno, lo dejo hasta aquí, Marketer, simplemente quería que supieras que existen otras alternativas para que no tengas que pagar. Y esto, tú, al ser un dominio propio, lo voy a guardar, aunque no, no nos va a servir a la hora, y lo puedes poner en el dominio que tú quieras. En mi caso, este dominio es un subdominio de Sistemaio, ¿ves? Dice Sistemaio, pero yo lo puedo modificar. Si le doy clic aquí, yo puedo elegir los dominios que tenga disponibles en mi System IO porque me da la posibilidad de poner mis propios dominios y ya hacerlo como a mí me gusta. Bueno, lo dejo hasta aquí Marketer, espero que te haya gustado. Te invito nuevamente a suscribirte a mi canal, comparte este tipo de tips que son buenos para nuestras ofertas, para nuestro marketing, para nuestro negocio y dale click a like si te ha gustado el video, dale click a la campanita para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los videos tutoriales que subo y sobre todo, pon en marcha lo que te estoy mostrando aquí. No te preocupes con los enlaces. Aquí abajo te los voy a dejar todos para que no tengas tú que estarlos pillando por separado. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!